Soy Holanda Díaz, soy diputada de Marea por la Coruña. Soy de Asturias, de Sisión, Soy valenciana, soy actriz y directora. Soy del puerto de Santa María, de Cádiz y soy periodista. Antes de entrar aquí estudié Psicología y me dedicaba a hacer una tesis doctoral sobre inclusión educativa. He estado profesor de Historia, activista en múltiples batallas. He trabajado en movimientos sociales. Antes de trabajar en el Congreso lo que hacía allí era contar historias a través de la literatura y a través del cine. Antes de estar en Podemos era psicóloga educativa e investigadora en temas de migraciones. He estado toda mi vida dedicado a la defensa, el estudio y la protección del medio ambiente y de la naturaleza. Estuve más de 10 años trabajando en el sector industrial de las Islas y ahora estoy en el Congreso. Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a este Parlamento fue proponer a Xavi Dúmenes como presidente de la Cámara. No, no fue posible porque los de siempre decidieron pactar entre ellos para evitarlo, pero creo que nunca voy a estar más orgullosa de una votación a presidente que la que hicimos a, a Xavi Dúmenes. En esta a vaig conèixer más gente que ya ja había conegut abans, como el Pablo, que conocía hace muchos 40 em puta, 4 yaunas desde la ciudad de Tocha, fin la universidad donde había clases mota mucha otra gente que he podido durante, durante esta singladura y estos años que hemos aquí. El Congreso es la mejor prueba de que soles no podemos, pero con amigas sí. Para mí y es muy importante estar trabajando con amigas, con amigas de Nantes, como el caso de Laura Casielles, pero también con amigas que vas haciendo, como y el caso de Ángela Rodríguez, con todo el trabajo que hicimos al rodeo del pacto de estado contra la violencia de género. Cuando llegué al Congreso el primer día en bicicleta pensando que habría un aparcamiento de bicis en el, en el patio y el policía me paró y ¿a dónde va usted?, digo, voy a aparcar la bici, aquí no se puede aparcar la bici, tiene que dar toda la vuelta, meterla en el parking, en fin, la verdad es que fue bastante, fue bastante chocante y cada vez que lo pienso me acuerdo de esa, de esa anécdota. Recién llegada al Congreso, pasó una cosa muy bonita y que, eh, bueno, traté con normalidades, de que que fui con normalidades eh, a personal de la cafetería, eh, Convidáronme a almorzar y demás, se, además se negaron a que yo pagase justo porque os tenía tratado como a personas normales. Bueno, la verdad es que encantóme y me parece un gesto de que estamos haciendo las cosas de manera diferente. Desde que podemos estar en esta cámara, las cosas ya han cambiado, han cambiado para siempre. En cara a que no deis en capitalizarles nuestras iniciativas y esas iniciativas hemos conseguido que entren en la agenda y estando en la agenda, mejoren la vida de la gente. Un día tenía una reunión con periodistas, estábamos en el salón de los pasos perdidos y como no nos veíamos porque eran muchos, pues eh, espontáneamente nos sentamos en el suelo para poder vernos todos. Bueno, se montó un escándalo tremendo, los viejos políticos que llevaban aquí 30 años se escandalizaron muchísimo. Bueno, pues la gente normal no tiene ningún problema en sentarse en el suelo y poder tener una reunión tranquilamente. La primera vez que entramos aquí nos abuchearon y pensábamos que se iban a acostumbrar a nuestra presencia, pero no, nos siguen abucheando. A pesar de eso, nosotras seguimos. No era fácil, pero hemos aprendido. Hemos tenido eh, grandes y buenos momentos, y también hemos tenido momentos complicados. Nos han puesto muchas piedras al camino y nos siguen poniendo. Eh, y ahora somos personas eh, diversas que, que pensamos cosas también diversas. Venimos de lugares diferentes. Muchas no nos conocíamos de antes y a veces es difícil estar todas a una. También han intentado dividirnos. Y en estas últimas semanas, con todo lo que está pasando, han sido especialmente duras. Pero seguimos y e seguiremos juntos y e juntas, porque por enriba de nuestras diferencias hay algo mucho más importante que nos une. Gauzak a un biltzen gaitu. Gure proyectuari, leialtasuna. Gure jendeari, Gure errico jendeari, leialtasuna. Y iba a decir que si nosotros pudimos, España también puede. Pero eso no iba a ser correcto y sobremanera, eso no iba a ser justo. Es al revés. Si nosotras no fuéramos capaces de seguir juntas, tendríamos que irnos. Porque eso significaría que no nos parecemos en nada a nuestro país. Porque nuestro país lleva pudiendo mucho tiempo. La España diversa y plural es en la que creemos, porque es la España real, la España fraternal y solidaria. Esa España ya existe y es la auténtica que yeah, la de verdad. Esta no es la España de los que no la entienden porque no la escuchan y porque nunca no la A escuchado. Esta no es la España de las élites que van a imponer desde abajo a todos los pueblos desde los veis Es la España real, la de nuestros pueblos y ciudades, la de las personas que se cuidan y ponen cada día su granito de arena para construir un país en el que quepamos todos y todas. Ese es nuestro país. Ese es el país al que nos debemos y al que vamos a defender. Unidas y unidos podemos.